Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Este mes hemos celebrado 10 años, pero como os hemos comentado en anteriores programas, no hemos sido los únicos. El pasado 4 de junio estuvimos en Bilbao. EUSFAC celebraba 10 años de andadura como federación y aprovechó para presentar las conclusiones de su informe DAFO sobre asociaciones vascas, homenajear a Calamudia, el primer cultivo colectivo vasco y de paso reencontrarse con buenos amigos en el Bilbao Cannabis Showroom. El acto de hoy estaba previamente concebido como la presentación por parte de la iniciativa de Herakis, no de USFAC, de las conclusiones del DAFO, que tuvo lugar en el Palacio de Miramar de Donosti en noviembre de 2021. Y la verdad es que nos dimos cuenta, por calendario, que coincidía con el 25 aniversario de la creación del primer club social de cannabis vasco, Calamudia. Había también en la mesa la posibilidad, siempre todos los eventos en Donosti y tal, de hacer algo fuera de Donosti, en Bilbao. Y entonces pues, se juntaron ahí una serie de piezas que han posibilitado hacer este evento en el Palacio Euskalduna. Se ha hecho una mención específica a una serie de activistas que también han tenido una trayectoria importante en el ámbito de la regulación. Y la segunda parte se ha concebido como la presentación de las conclusiones del DAFO por parte del equipo que lo, lo llevó a cabo, Xavier Arana, etc. Etcétera, etcétera. También celebramos que esto que empezó hace 25 años se ha convertido en un referente internacional. Los clubes de membresía de la legislación uruguaya quizá no hubiera sido posible sin tener la referencia de los clubes sociales de, de cannabis de aquí. Sí es verdad eh, que bajo el paraguas de clubes sociales de cannabis eh, hay muchas variedades y luego también, eh, bueno, algunas personas consumidoras dicen que no hay el mismo control social, informal y formal, eh, en, en, en el, por ejemplo, en la comunidad autónoma o en Euskadi y en otros sitios del Estado, como no son los mismos los clubes sociales de cannabis, etc. Y yo creo que hay que unos mínimos comunes y luego también las peculiaridades que existen en cada bueno, autonomía, etcétera. No hay solo una y única manera de, de potenciar la salud pública, etcétera. ¿no? Está la reducción de daños, el uso responsable, el saber cuándo tengo que utilizar o no tengo que utilizarlo, etcétera, y sobre todo el cannabis ha venido para quedarse, es mejor aprender a convivir con la sustancia de una manera responsable que condenar al ostracismo a la sustancia y a las personas consumidoras y dar pasos hacia la normalización. Es decir, que no se den motivos de eh, sanciones a unos hechos que en otros lugares del mundo ya son una realidad. científica, análisis de debilidades y fortalezas y que íbamos a tener juntos en la sala 40 clubs en un principio que hemos conseguido contactar con 70, eh, pues dijimos pues vamos a hacer un encuentro por la tarde que se reúnan y una especie de b y bueno pues hemos hecho una mitad de activismo y otra parte de trabajo, entonces pues borroca, como se llama aquí.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 Y como siempre, un placer visitar el Norte después de tanto tiempo. Esperamos volver en septiembre para la Feria Expo Grow en Irún, que se celebrará los días 9 y 10. Y este fin de semana, nos vemos en Valencia. <risa> No salgo de noche por si me sigue la luna. Soy yo ese pereper buscando agua. Al filo del borde, entre disparos, solo han aprendido a odiarse. Es absurdo encajar en este mundo. No es que lo pretenda, que sería todo mucho Perdóname por ser así, a veces solo puedo gritar. Aunque nadie me escuche desde aquí. Soy que soy, soy quien soy. Lo que a mi personal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 Y en octubre, atentos a la CBD Gen Business Fair en Cornellá, Barcelona.